Jesús, en su oración al Padre, pidió que sus seguidores seamos uno, que aprendamos a vivir en unidad como Él y su Padre son uno, Jesús nos dio un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. Jesús dijo que la gente reconocería en esto quiénes eran sus discípulos, por el amor con que se tratarían unos a otros. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu y una misma esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y lo penetra todo y está en todos. La adversidad mundial nos ha hecho más humildes, más necesitados de Dios y más atentos a la necesidad de quienes están a nuestro lado. Es tiempo de estar unidos y servir fraternalmente. Impulsados por el espíritu de Pentecostés, fortalecidos por el ejemplo de muchos y conscientes de los propios límites. Los invitamos a unirnos en oración por la unidad al Padre de todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a, a nuestros nosotros. deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.